Juan almostrando para mí ya que más segura me decatía así para no papás para que para Jesús monesca huía ya Jerusalén, Juan que cuíque huéjuela para justi y maquillo Juan que quien a quito Juan pesque que iría Chicago. Juan Jesús que pante se con el burro, Juan y Pantesco que esquilito y panicamana a tu para que chivasquía, Esquilistoco. Amo shimumazmatika, am Jerusalén e guane. Shikitaka, amotanahuatika, ya aguala y pantece con el burro. Ashtuvia to Juan y katitimumastikawa, amotismachilige para Jesús que también kati esquilito y panicamana a tu para mochivas. Pero más Jesús mokwestia el wikak wanto teco que hueita el que es la misa que es que tama mucho mochi tuya cati isquilito y panica manal teco para ya ya que chevas o para más seor me maquichevilica. anoche no pa más seor me cati historia igual a Jesús que más que no es que Lázaro maquisa campa no pa ustot y pan tepe talo chichi que ni suya ya se quino cati panu tuya. Guasca llega mucetilique me que más me para que na me quite Jesús y panote. Guano pa fariseos muy suyo que se casello. Chiquita acá. Amorteno huele te chivase, no chimas igual me catecampa huele aguane y pantatepacte ya que toquelía.